Ando legal, como el cloro ando limpio a Dios, ya no muevo la pala, ni levanto ripio son en todos los municipios Indica Warrior, solamente al principio Vamos a llenar por de sitio Tengo una mota que me deja como si <risa> es, es, Escribo y grabo, rápido como para el tiempo lo free Esto es freestyle, es un regalo Me lo pide una guachita que vi Quiere mi palo y como no sin malo trago a su amiguita y también le di Tengo una exótica de piel morena Con el pelo liso y con dotes de actriz. Ey, ey, ando legal Como el cloro ando no muevo la pala ni levanto ripio. En todos los municipios Indica Warriors Solamente el principio Vamos a llenar par de sitios Tengo una mota Que me deja como si tripio Llego al estudio Podrío de hierba Hago dinero Escupiendo mi jerga Sorry pelado Yo estoy medicado Y ahora ando un lado No me pongan reglas Que voy a partir estos ritmos Como partíamos la y Después te de la disco Cuando tenía pistola En el matero, Lo dejamos fisco Mi puta cree Que soy don Francisco En la semana Le doy como a cinco Pulo saludame Dándome brinco La pongo de espalda A la cuestión la INCO, Shh, callando en el solar. Lo hice pulmón, lo hice sin hablar. Muchos malos hábitos hay que sacrificar. Fumando cigarro dime a dónde va a llegar. Uh, la me va a volar, tiran pelada. Yo estoy arriba de un cerro. Muchos te quieren ver mal, hablan por hablar. Camino sin miedo a esos perros, ese hocico los cierro. Solamente de Dios me aferro. Anti Antiembustero, soy un pionero. Y fui un joven pistolero como fierro. 925 mi muñeca, hoy por Todos los giles siguen sacando y comiéndose los loros. Choro, mis palabras y mis acciones son mi único tesoro. Dicen que son vivos y que son inteligentes, pero son más ignorantes que ya que en agua y toro. Tengo este maldito flow que estoy adelantado, pero no puedo evitarlo, eso me sale por los poros. Ando legal, como el cloro, ando limpio. Gracias a Dios ya no muevo la pala ni levanto ripio. Fuono en todos los municipios, indica Warriors, solamente de principio. Vamos a llenar par de sitio. tengo una mota que me deja como si dripio